grabando qué tal amigos esta es una charla más desde el confinamiento a ver qué les parece porque como ya dentro de poco vamos a salir de a casa una de las cosas que nos va que nos va a, a brincar a la mente es ir a comer a un restaurante porque 60 días después de estar comiendo en casa lo que podemos guisar o lo que traen los servicios de comida rápida seguramente de pizzas y de hamburguesas ya estamos hartos entonces queremos ir a comer como Dios manda y hay dos motivos por los cuales uno va a comer a un restaurante uno de ellos es este comer lo que no podemos hacer en casa o que no sabemos cómo hacer en casa y segundo convivir con alguien con una persona o con muchas personas. Pero sin tener que molestarnos ni en servir, ni en poner la mesa, ni en lavar los trastes, ni en cocinar, ni en nada de eso. Vamos a ir a que nos atiendan porque por eso pagamos un restaurante. Para que ahí, ahí cocinen y ahí nos atiendan en todo sentido. Esa es la razón por la cual básicamente vamos a un restaurante. Pero en el restaurante hay errores que cometemos sin querer, ¿cierto? ¿sí? Nosotros no somos, no somos gente que nos equivoquemos deliberadamente. Nos equivocamos sin querer. Y uno de ellos, por ejemplo, es respetar la jerarquía en el acomodo de las personas en la mesa. De eso ya hemos hablado en otros, en otros vídeos. Y sabemos que la jerarquía va de cierta manera. Y aun cuando sea en un restaurante, esa jerarquía debe respetarse igual que si fuera una comida o sea en casa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, fíjese bien a qué restaurante va, porque muchas veces algunas personas, al no fijarse bien en dónde están, piden cosas inadecuadas, porque si van a un restaurante de carnes argentinas, no pegan un ceviche de pulpo, porque ni hay, entonces mejor es que se fijen bien a dónde van, elijan bien su restaurante y no y no se metan en problemas, ni queden en ridículo por andar pidiendo cosas que ahí no se hacen. Y por otro lado, si el restaurante es un restaurante de especialidades, pidan la especialidad. Pues eso es lo que hacen mejor, así que ni para, ni para qué buscarle. Si es un restaurante yucateco de especialista en cochinita pibil, pidan cochinita pibil. No pidan otra cosa, no pidan una milanesa con patas. Sería un error. Si la cochinita pibil es cada divino y eso es lo que hacen siempre, pues con mayor razón les va a quedar muy bien. También, fíjese usted que cuando hay cosas estacionales, muy marcadas es mejor amigos que, que pidamos lo que es estacional por ejemplo cuando es temporada de chiles en nogada pues ya sabemos a quienes les quedan bien, a quienes les quedan mal pero todos los restaurantes tienen chiles en nogada cuando hay chiles en nogada y en la época de sembrina pues prácticamente todos los restaurantes tienen romeritos y bacalao entonces si, eh, si ya tienen un, un lugar que ustedes conocen, donde les ha gustado pues ese es el lugar donde van a ir a pedir su bacalao y sus romeritos. Y eso es importante porque de esa manera se aseguran ustedes de estar pagando el precio adecuado por algo que les va a gustar mucho y no por algo que quizá como cómo queden. Pues piden unos romeritos en el mes de marzo, pues quizá que tal queden. ¿eh? Pero bueno, si los piden en diciembre, donde todo el mundo está haciéndolo, las salsas ya están preparadas, los ingredientes preparados, todos los que abastecen a la cadena restaurantera, ya tienen los ingredientes para hacer los romeritos y el bacalao. Entonces no tienen mayor problema. Por otro lado, miren, al mesero, y este es un error que muchos cometemos, y eso hay que amistarlo, en estilocracia nosotros no nos cansamos de insistir en que el estilo y la educación van por encima y por enfrente de todo. Al mesero no se le llama ni con un chasquido, ni con un tronillo de dedos, ni con, ni con un silbido, así como como si fueran, no sé, no, no se le llama así, a un, a un mesero se le dice mesero, se le dice camarero, se le dice señor o se le dice joven, pero no se le, no se le llama con un tronillo de dedos, un chasquido de lengua o un chiplido, porque eso es de, no solamente es de mal, gusto ¿no? eso es verdaderamente es una grosería, eso está completamente fuera del lugar, llámele como debe de ser, Pidale siempre las cosas por favor Y siempre dele las gracias cuando le ha servido Cuantas veces le haya servido Siempre después de servir Muchas gracias señor, muchas gracias señor Eso es como usted va a dejar la huella Y la firma de quién es usted como hombre O como mujer con estilo Así es como debe de ser Ahora, bien, si usted es el anfitrión Usted va a pagar punto no, no tiene por qué, por qué decir, oigan, pagamos entre todos si ese no fue el acuerdo inicial perdone, pero usted tiene que pagar ¿eh? uno, dos si usted es el que va a pagar confirme bien los precios cheque cuánto le va a costar la cuenta no vaya a quedar mal no vaya a quedar en ridículo si usted ve que la cuenta va a subir demasiado y usted no va a poder cubrirla cambie de lugar busque otro que sea menos caro para que pueda usted pagarlo libremente, que no se dañen sus finanzas, y creo que de vergüenza, por sobre todas las cosas. ¿eh? Porque eso sí es muy penoso, que usted de alguna manera quede mal, porque no calculó cuánto le usted pagar, de cuenta. Entonces sí es muy importante que se fije bien en cuánto le va a costar la cuenta. Y por otro lado, la propina se deja, nos guste o no. Aunque el servicio no haya sido del todo satisfactorio, la propina hay que dejar por lo menos 15% en un restaurante y 10% en una fonda o en un restaurante de comida rápida. Y le voy a explicar por qué. Miren, la propina no es para el mesero. La propina se reparte entre todo el personal del lugar, desde el que recibe el coche hasta el que lava los trastes, incluido el velador que se queda por las noches a dormir ahí entre todos se reparte la propina de manera que no está usted dando una propina al mesero, que desde luego se la puede dar ¿eh? pero ya aparte el 15% de usted puede sacar otro billete y dárselo al mesero o bien puede darle al capitán de meseros que usted lo conoce, o, lo conoce o, o viceversa lo conoce bien a usted y le da la mejor mesa y le trata mucho mejor que a otras personas puede perfectamente darle una, una propina a ese mesero y así como estas hay una serie de, de de reglas no escritas, o sea, no son reglas escritas. Son las reglas de todo hombre con el estilo, de todo, de todo hombre educado, que todo hombre educado debe conocer. Después hablaremos más de otras cosas. Mire, le voy a dar un ejemplo de, de cosas que, que luego no sabemos que, cómo deben hacerse. No es que cometamos errores, es que no sabemos cómo se debe de hacer. En un restaurante japonés, básicamente japonés, ¿eh? de comida que se come con palillos, los palillos que le dan en una fundita no se parten de manera horizontal. Se ponen verticalmente, así, y entonces los separan. Pero nunca de manera horizontal. Y cuando terminó usted de usarlos, se vuelven a guardar en la fundita donde se los dieron. Y esos pequeños detalles son de la cultura japonesa, de la, de la etiqueta japonesa. Y esa sí es una etiqueta muy severa de manera que si usted quiere quedar con un buen estilócrata que sabe lo que está haciendo tenga en cuenta todos estos detalles y de cada uno de estos restaurantes con especialidades hablaremos un poco para no equivocarnos en lo que estamos pidiendo tanto en la comida como en los, en los cubiertos o en la bebida ¿les parece bien? bueno, esta fue una charla más desde nuestro confinamiento por el coronavirus eh, espero que no me dejen hablando solo espero sus comentarios en la caja de comentarios y me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí. Muchas gracias. gracias.